They the infant's contact. Why do Always be ignored. Don't have And the wind's ignite. In the middle of life they left us. That's how they did they arrive. You That never de The cry de those de carpet. the de Dream. metal. A in the They were the branchy soldier That's how they did the arabian. They did the day that will never They give up the rope. the help of the ding. And do you of they did That they never had. En de ahí a duende De yo un wey son y de the way of y Corazón nos hirieron Cien los cogieron Las alas salvajes se elevaron Siempre viendo mal Los huracanes quisieron y las alas se abrieron. Quienes por llamas encienden. En mitad de la vida nos dejaron. Fue así como no llegaron. A la luz estelada. Que nunca abraza. El clamor de quienes olvidan. Alteradas las ramas rompieron. A su amor renunciaron. Luce del corazón. De mis palabras. Me hicieron calpizarlo. Aquellos que deshojaron. El destello de Bufan. Jóvenes estrellas contaron. Al llegar al pueblo que nacieron. Los que nunca edad vivieron. Buscaron olvidar. Quemaron las ramas las nieves. Fue así como no llegaron. Desnudos caramelos que perdieron. Colores que nunca volverán. A su amor renuncia. Con ayuda de los niños. Y las alas salvajes se elevaron. Ciegos de las sentencias. Lo que me enseñaron. Que nunca abrazaron. El fuego cuando las llaves lanzaron. Siempre vieron muchos malos. Del modo de destrozar.